Bueno, pues bienvenidos a la Junta Académica correspondiente al mes de enero de este nuevo año 2019. Aprovecho para felicitar el año a todos y, a, y para desearos que sea un año espléndido para cada uno y a ser posible para el Centro de Estudios también. Vamos a ver si lo conseguimos. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la conferencia de ingreso como miembro de número del Centro de Estudios Montañeses de don Alfredo Alonso García cuya presentación va a hacer nuestro compañero Jerónimo de la Hoz Regules, eh, al que le cedo la palabra Bueno, pues, aunque conocéis casi todos ya, yo creo, Alfredo, que suele venir mucho hace años ya, eh, bueno, yo tengo el gusto de presentarle somos amigos ya hace bastantes años eh, nos conocimos yo creo que en algún curso de verano pero ya hace más de 10 años entonces él eh, tiene un currículum, un currículum doble en el sentido de que es, eh, por su formación es filósofo por la Universidad de Navarra pero eh, actualmente después de hacer los cursos de doctorado pues está finalizando su tesis en Historia, en el Departamento de Historia entonces eh, el tema de la tesis, que es acciones de gobierno y discursos políticos en la Cantabria de Carlos IV, es un poco lo que va a desarrollar en esta conferencia. Ha sido profesor de filosofía, es consejero de la Asociación Católica de que ha publicado temas de filosofía, pero también ha publicado temas de historia eh, relacionado con la historia de Cantabria, por ejemplo El espíritu hispano de los foramontanos un tema muy bonito eh, Menéndez Pelayo España y su unidad eh, recientemente en la revista Aportes Leyes naturales y leyes humanas La visión de Álvaro Dors y lógicamente con Herrera Oria, Ángel Herrera, protagonista de la generación del 14, es otro artículo de él eh, la presencia de Benedict Pelayo en el debate y concretamente este libro, este libro muy relacionado con el tema eh, del día de hoy, que es, si no tengo bien cogido el título, Es Acciones Militares y Gestiones de Guerra en Cantabria, 1808-14, editado hace dos años y presentado por Tomás eh, Mantecón. Eh, no voy a decir nada más porque... Yo creo que es el, el protagonista. Yo No sé si prefieres que yo pase las diapositivas, si tú te sientas aquí. ¿Quieres que las pase? Yo creo que mejor, porque es más... Eh, lo, buenas tardes a todos, lo primero, eh, comienzo dando las gracias, primero a Jerónimo por sus, sus palabras de presentación, pero también quiero dar las gracias a este ilustre centro de estudios montañeses por permitirme participar ante tan selecto auditorio con una intervención dedicada a la grave de la independencia, un momento histórico, que considero decisivo para la historia de España. A fin de ajustarme perfectamente a los tiempos, voy a hacer un discurso leído, si bien haré alguna intervención de carácter oral. Esta charla, como el título indica, presenta algunos de los acontecimientos militares que jalonan esta guerra en el territorio de nuestra comunidad autónoma de Cantabria. Unos hechos que en su mayoría resultan todavía desconocidos, básicamente porque aún no se encuentran analizados de manera suficiente, y esto muy a pesar de los estudios existentes, que con notable esfuerzo y rigor científico nos acercan a este periodo bélico, pero se debe reconocer que las referencias bibliográficas al respecto todavía resultan siendo pocas por lo que además de apoyarme en las valiosas aportaciones de quienes me precedieron, mi exposición de esta tarde se fundamenta en mi experiencia investigadora con las fuentes documentales primarias que están fundamentalmente contenidas en el Archivo Histórico Provincial, en el Archivo Municipal de Santander y en la Biblioteca Municipal de Santander. Asimismo, voy a intentar transmitirles un panorama global del asunto, de modo que al acabar mi intervención, puedan ustedes disponer de una visión a grandes rasgos de cómo se desarrolla militarmente este conflicto bélico en el territorio de la montaña. He de advertir que no me detendré en realizar una relación completa de los enfrentamientos que se producen entre Josefinos y Ferrandinos, sino que únicamente me centraré en describir las acciones bélicas que considero más relevantes para entender el devenir de esta guerra en Cantabria. El primer hito de mi exposición serán las vicisitudes que rodean el alzamiento popular en la ciudad de Santander y los movimientos que efectúan las tropas francesas para ocupar efectivamente el territorio. Destacaré también las acciones bélicas del sitio de Resurdiales y del bloqueo y sitio a Santoña San y finalizaré presentando el fenómeno guerrillero. Les adelanto que emplearé una serie de mapas de elaboración propia que ilustran el despliegue de las unidades del ejército francés Josefino para alcanzar el control jurisdiccional, las áreas de influencia de los guerrilleros, así como los lugares donde tuvieron lugar los principales enfrentamientos entre las partidas proborbónicas y los franceses. El primer hito de mi presentación es la sublevación del pueblo montañés contra la autoridad que ya los franceses habían comenzado a ejercer sobre la corona de las Españas. El lanzamiento popular en Santander se produce el 26 de mayo de 1808, casi de la manera más insospechada. Un vecino de nacionalidad francesa, Pablo Carreirón, corrige a un niño que orinaba en la calle y le dice «Anda cochino, que pronto vendrán los que enseñarán a ser limpios», le dijo en alusión al dominio de los franceses sobre el español. Y así... Salta la chispa que enciende el fósforo que hace estallar a la población santanderina. El padre del chiquillo se enzarza con el francés llegando a las manos, mientras los vecinos del barrio les jalean vociferando: «Mueran los franceses, viva Fernando VII». El alboroto crece hasta alcanzar la categoría de motín. Algunas personas, al grito «a los franceses», a ellos marchan a las casas consistoriales para tomar armas. Mientras que otros van en busca de los franceses que hubieran en la ciudad para guardarlos, en la, encerrarlos en la prisión del Castillo de San Felipe. Los más destacados entre ellos, el vicecónsul de la nación francesa, Juan Pedro Ratier y justo el edecán del mariscal Bessier, que era el general en jefe del ejército del norte de España, de los franceses, que ese, ese mismo día, 26, había llegado a Santander. Más tarde, el tumulto de gente, este mismo tumulto, se congrega ante las casas consistoriales. Desde allí se lee la última locución del obispo de Santander, Méndez de Luarca, que se titulaba Españoles Cantábricos, que era del 20, 22 de mayo, o sea, apenas cuatro días antes. Y les res, voy a rescatar un pequeño fragmento. Si supiéramos que la fortuna de los reinos dependen sobre todo de la buena o mala política de los que gobiernan y sus soberanos, sería nuestra suerte dichosa. Y un príncipe como Carlos IV la ha arruinado, habiéndonos puesto en manos del más pérfido del mundo, en términos que con decir franceses está todo dicho. No desmayéis, pues veo cercana la ruina de Napoleón. Esto le decía el obispo, ¿eh? Manos a la obra, nunca mejor que ahora, podréis ir felices, nunca podréis apagar la sed que tenéis de las sangres francesas, sino ahora. Y el resto no lo doy. Estas palabras... Avivan el ya enardecido y exaltado ánimo de los santanderinos sublevados, decidiéndose allí mismo constituir una Junta de defensa presidida por el obispo, la cual, efectivamente la Junta se conforma al día siguiente el día 27 de mayo y se intitula como Junta extraordinaria de Gobierno y de Defensa. Más adelante, el 11 de junio esta Junta extraordinaria pasará a denominarse Junta Suprema Cantábrica. ...y nombrará al obispo como regente único... ...y estoy leyendo literalmente... ...regente único de esta provincia... ...en nombre del señor don Fernando VII Nuestro Rey. La Junta Extraordinaria de Gobierno y Defensa... ...encarga la defensa del territorio montañés... ...al coronel de milicias Juan Manuel Velarde... ...al cual asciende a capitán general. Así Velarde se coloca al frente del primer armamento cántabro... ...un batallón de unos 5.000 voluntarios y el 30 de mayo de 1808 se marcha hacia el, el desfiladero del Antueno. Su hijo Emeterio, que era capitán de Laredo, en Laredo, marcha con batallón con 600 personas al puerto del escudo y unos mil hombres reclutados en santoña San Laredo y alrededores se van al camino eniesto de los tornos. Veamos ahora cómo se desarrolla la ocupación en Cantabria por parte del ejército francés. Por favor, jeren. El 4 de junio de 1808, el mariscal Bessier recibe de Napoleón la orden de ocupar Reynosa y Santander aplicando una fuente y severa justicia. Ese mismo día, le llega también la noticia de que el capitán general de Castilla la Vieja, el montañés Gregorio García de la Cuesta, marchaba desde Valladolid hacia las montañas de Santander. Ante esta dicotomía, el mariscal decide posponer la ocupación de Reynosa y Santander a pesar de la importancia estratégica que Napoleón le había transmitido. Por lo cual, el mariscal Messier manda al general de división Berlet que saliera hacia Valladolid para apoyar al general de división La Salle para hacer frente al ejército del general García Cuesta. Derrotado el ejército propormónico en Valladolid, el mariscal Messier informa al emperador que ya, ahora sí, va a dirigirse hacia la conquista de Santander, que encabezará el general Merlé apoyado por los generales de Virgada, Sabatier y Ducos de Milán de Ebro por el puerto del escudo. Por favor. Para ahora un mapa sobre el desarrollo del de movimiento de tropas. El general Merlé entra sin la menor dificultad en Reynosa el 20 de junio, durante ese mismo día, y el siguiente en Lantueno y el escudo aproximadamente unos 19.000 voluntarios pro-borbónicos sin apenas formación castrense no saben ofrecer resistencia al disciplinado ejército francés que acampa tranquilamente en Torralavega el 21 de junio. Este mismo día, el día 21 de junio, llega a Santander la noticia del inminente avance de los franceses, porque, por lo que la Junta Suprema Cantábrica no le queda más remedio que pedir la capitulación por la paz para poder salvar las vidas y la hacienda de la ciudad. Al mismo tiempo, las calles de Santander, se produce el espantoso espectáculo del pánico, que solo produce la incertidumbre de la guerra. Carretas que se amontonan, casas que se cierran, almacenes que se vacían y lanchas que se llenan para huir. La población pasa de unas 1.500 familias a unas 80 o 100 familias, aproximadamente. Aunque del todo Santander no había quedado desguarnecido, desde el 20 de junio frente a Cabo Mayor estuvo fondeado una agrupación de fragatas al mando del capitán de navío Blas de Salcedo. De hecho, durante la noche del 22 al 23 de junio tropas anglo-españolas desembarcaban en el Sardinero para ocupar las baterías que habían sido abandonadas, pero se decide reembarcar porque la defensa de la ciudad no estaba garantizada. Al mediodía del día 23 de junio las tropas francesas entran en la ciudad de Santander en medio de un gran silencio el general Merlé y su Estado Mayor se acomodan como ustedes muy bien saben en el Palacio de Pronillo la oficialidad se alojaba en las casas de particulares y la tropa se distribuye entre los tinglados de Becedo, el cuartel de San Felipe y los conventos El 27 de junio el general Merle, tras mantener una serie de reuniones con el Ayuntamiento Santanderino, en aquel momento liderado por Bonifacio Ríos de la Guerra, publica una proclama dirigida a todas las jurisdicciones montañesas con la idea de reforzar la autoridad y superioridad del ejército francés que a la sazón actuaba en nombre del nuevo soberano de, España, de las Españas, José Napoleón. De hecho, ese mismo día 27 se realiza un acto público dando fidelidad a José I. El control de Santander por parte de los franceses se extenderá hasta el 12 de julio, día en que abandonan la ciudad. La salida de las tropas francesas permite la restauración de la legalidad pro borbónica y su rearme. El 15 de julio entra en Santander un ejército al mando del Teniente General Genoponte, quien impulsa un acto público de fidelidad al, según ellos, legítimo rey Fernando VII, Cuatro días después, esas mismas tropas se marcharán y dejarán desguarnecida Santander. Entre el 9 y el 11 de octubre, arriban al puerto de Santander de Cela, Coruña las tropas del teniente general Pedro Carlos Isurera, el marqués de la Romana, que, como ustedes recordarán, hizo una expedición por los mares del norte, el mar Báltico. Nueve mil hombres, en definitiva, que llegan a la, tierra, a la montaña, a la Tierruca y que se distribuyen por las guarniciones de Santoña, Laredo y Casurdiales. También en estas fechas de octubre llegan 7.000 asturianos al mando de Vicente María de Acevedo. De hecho, este rearme se incrementa con una circular del obispo urgente, mediante de Luarca, comunicando a las jurisdicciones montañesas que se tienen que reclutar, reclutar al menos 4.000 hombres útiles para recurrir al Regimiento Provincial de Milicias. Sin embargo, todo esto va a dar un gran cambio. Una semana después de este, esta circular del obispo, entre el 10 y el 11 de noviembre de 1808, se produce la eh, batalla de Espinosa de los Monteros, que será decisiva para el futuro de Santander. El mariscal Víctor encabeza una clamorosa victoria sobre las pro proborbónicas, lideradas a la sazón por el Teniente General Joaquín blaque el resultado de esta batalla, como les decía, influye decisivamente en el futuro de Santander, porque tras esta derrota, se ordena a los regimientos estacionados en la montaña que la desalojaran para reagruparse urgentemente en León. Este abandono de efectivos deja indefensas los municipios de la Cantabria, lo que sin duda aprovechó el ejército francés. El 13 de noviembre, es decir, al día siguiente, el obispo regente Méndez de Luarca informa de estas noticias al Ayuntamiento de Santander y preanuncia que en pocos días, y cito literal, los enemigos serán probablemente dueños de Santander y su provincia. Esta noticia causa tal conmoción durante tres días que no se adopta ningún tipo de decisión por parte de las autoridades locales. Pero, sin embargo, las calles vuelven a repetir el mismo escenario que el día 21 y 22 de junio, un nuevo éxodo se repite la misma anarquía social que se vivió. De hecho, el obispo urgente esperará hasta el último momento en el muro del puerto para huir en una de las lanchas eh, británicas para irse a Asturias. Marcamos otra. Efectivamente, el 14 de noviembre de 1808, las tropas francesas, esta vez lideradas por el Mariscal Sul, ocupan una vez más Reynosa, el 16 de noviembre el emperador Napoleón escribe al mariscal urgiéndole a tomar Santander porque su ocupación será, y cito literalmente las palabras de Napoleón, gran punto para Europa y para nuestras operaciones, y sería una desgracia que fuésemos obligados a evacuarla o que su posición fuese incierta. En Mariscal Sul, el 16 de noviembre distribuye sus tropas. Él entraría en la ciudad de Santander... El mariscal Lefebvre, aunque permanece en Reynosa, enviaría una fuerte división al puerto del Escudo. Los generales de división Bonet y Mouton ocuparían Somaoz y Corres de Buelna, y la división del general Merle desde Aguilar de Campo, se destacaría hasta Cañeda, en Campo del Medio, muy cerquita de Reynosa. El 16 de noviembre de 1808, a fin de evitar males mayores, una diputación del Ayuntamiento de Santander capitula una vez más la ciudad y su provincia a los franceses. Al día siguiente, 17 de noviembre, sin obstáculo alguno, entra en Santander el Mariscal Sul con 9.000 soldados de la división del general de División Bonet, situando su caballería en Santillán del Mar y en Barreda para controlar el camino con millas cabezón de la Sal, mientras que la división del general Muto se había quedado en Torralavega y la división del general Merle en Río Corvo y Somaoz para controlar el camino hacia Reynosa, lo cual facilitaría la comunicación con Burgos, que será la sede central del ejército francés. Unos días más tarde, en Mariscal Sur, para extender la ocupación francesa por la provincia, dispone que el general Merle se dirija a Bilbao, Rabago y Celis, que en comillas se ubique el regimiento de dragones, esto es la caballería, para controlar el valle de Cabo Orniga, que el general Bonet se traslade Santina en el mar para custodiar el puerto de Suances y que un batallón dirigido por el general Sabatier marche a ocupar Santoña y las montañas de Soba, para allí llevar a cabo el desarme de sus habitantes. De esta manera, el territorio de la Cantabria permanece ocupada por las tropas francesas casi cuatro años, hasta la madrugada del 3 de agosto de 1812, día en que las tropas francesas abandonan definitivamente la ciudad de Santander, bajo el mando del general de brigada de Breton. La ciudad de Santander experimentará otro breve periodo de dominación francesa en enero de 1813. Un general de división, Vadermassen, entrará por Soba y vendrá hasta Santander con fines recaudatorios y además de mucho dinero, creo que unos 4.000 o 40.000 reales, se llevó 100 cabezas de ganado. Continúo con otra acción militar, el sitio que Casturdiales sufre por parte del ejército francés que culmina el 11 de mayo de 1813, es el episodio más sangriento de esta guerra en territorio montañés, conocido como la francesada. Casturdiales permanece ocupada por la administración josefina entre noviembre de 1808 y julio de 1812. Desalojada de soldados franceses, la administración pro-borbónica ocupa el gobierno de la, de la línea. A mediados de marzo de 1813, el mando militar francés se marca el objetivo de reconquistar Castrudiales, ya que los navíos atracados en este puerto interferían con los barcos que comunicaban Santoña con Bayona y Rochefort por lo que las autoridades francesas deciden poner sitio a esta villa marinera. Así, entre el 22 y el 25 de marzo, los proborbónicos liderados por el teniente general Gabriel Álvarez de Mendizábal, también conocido como Mendizábal o Gabriel Mendizábal, y el coronel eh, Juan Tomás López Cantillo Campillo, perdón, contienen los sucesivos ataques de los franceses a las órdenes de los generales eh, Clausiel y Palombini. Sin embargo, hasta el 26 de marzo las tropas francesas insisten, pero en esa fecha se retiran. Palombini, Sirás Antoña y Clausel a Bilbao. Pero la tregua no durará mucho, porque el 12 de abril Palombini retorna a Castordiales, pero esta vez equipado de una fuerte artillería. La traería de San Sebastián y vendría además también con 10.000 soldados varios días después, el 19 de abril llega ya el general Clausewitz para dirigir efectivamente la ocupación de la villa. Aunque el 28 de abril el regimiento del coronel López Campillo contiene un numeroso grupo de efectivos franceses que se dirigían desde Marrón hasta Casurdiales, el ataque a esta villa marinera no se demora. El 4 de mayo los franceses comienzan a abrir el fuego de su artillería que continúa hasta el día 10 día en que se inicia el proceso de ocupación efectiva. Al 10 de mayo las 17 piezas de artillería francesas logran abrir una brecha sobre la muralla que defendían poco más de mil soldados. Al día siguiente por la mañana, ya el fatídico día 11 de mayo, de nuevo los franceses bombardean la villa con tal intensidad que el comandante de armas de Santander, eh, Francisco Maglano, eh, comunica al ayuntamiento que el, el estruendo que han debido percibir por la mañana debía ser a causa del de, eh, ataque de la artillería que se estaba recibiendo en Casoriel. Les pongo ahora un mapa que encontré en la cartoteca del ejército, que es un plano francés original que diseñaron ellos mismos. Yo creo que para ilustrar es una visión también francesa de cómo es el ataque. El fuego cesa entre las 12 y la una de la tarde. Un dramático silencio se prolonga hasta las tres, momento en que se abren negociaciones para capitular definitivamente, esta vez sí, la plaza. Pero esta una llamada capitulación no fue más que una artimaña del comandante de armas de Casurdiales, Pedro Álvarez Alonso y Pérez de Gumán el Bueno, si lo digo así de largo, todo completo, es porque es muy ribombante, eh, tiene, es un nombre muy singular y en, en lo, a la hora de, de conocer. Pues bueno, el teniente coronel Álvarez Alonso y Pérez de Gumán el Bueno eh, había, <coughs> había establecido que justo cuando se atacaron los franceses empezaron a hacer fuego desde la, la torre en, de, de Casturdiales y al tiempo habían izado, eh, leo literalmente habían arriado la bandera española e izado un arco de barrica cubierto en su centro y circunferencia de lona teñida de negro humo lo cual, como ustedes bien saben esto significa un auténtico reto que tienen que conquistar la villa a sangre y fuego lo cual hizo que los franceses eh, enardecerlos y fueron a eso a conquistar Casturdiales a sangre y fuego las tropas francesas se apoderan de la mulleralla sin dificultad sobre las ocho y media de la noche entrando en las casas de la villa y quemándolas y degollando a toda persona sin excepción de edad ni sexo todo el que trataba de escapar era cazado a tiros centenares de vecinos de cualquier condición resultan bárbaramente asesinados, ancianos, enfermos, embarazadas e incluso niños unos arrojados vivos a la mar o a la calle por las ventanas y otros ensartados en las bayonetas. El grado de barbarie del ejército francés pudo ejemplificarse con el caso de Joaquina de Barona, concretamente que estuvo presente en el asesinato de sus dos sobrinos, un cuñado, su padre, su madre, su marido y un niño pequeño, y después obligada a que le echara los cadáveres a la mar. Si lo pongo como ejemplo para que se vea el grado de crueldad que tuvieron los franceses con ella. Solo salvaron sus vidas los que dispusieron de una lancha para huir, uno de ellos el teniente coronel, para escapar por mar, por supuesto, y otros que se, los que se refugiaron en el convento de Santa Clara porque milagrosamente los soldados franceses respetaron el convento. Esta conquista de Casurdiales fue el episodio más doloroso de todos los registrados durante la guerra de la independencia en la provincia montañesa. Sin embargo, y a pesar de la cruel conquista, las tropas francesas no permanecen muchos meses en Casurdiales, porque la posterior derrota sufrida el 21 de junio de 1813 en Vitoria provoca su abandono definitivo. El puerto de Santoña disfruta de un elevado valor estratégico durante la Guerra de la Independencia. El emperador Napoleón, convencido de la importancia de este Gibraltar del Norte, ordena el incremento y reubestecimiento de sus fortificaciones, en donde a partir de agosto de 1812 las tropas francesas quedan guarnecidas, derivando así el bloqueo y sitio en Santoña que se prolonga hasta marzo de 1814, aunque luego tendrían que pasar dos meses más para entregarla al ejército fernandino. Tanto la marcha de un gran número de soldados franceses de la península ibérica, necesarios para cometer la batalla en Rusia, como la derrota francesa en Salamanca, en los Arapiles, el 22 de julio de 1812, causan un mayor avance del ejército proborbónico. Esta situación obliga a los generales franceses a reubicar sus tropas y a reducir la presencia de efectivos en las jurisdicciones en toda España y, por supuesto, también en la nuestra. La congregación de tropas francesas en Santoña provoca que el alto militar pro-borbónico sitúe esta plaza en su punto de mira. La decisión de bloquear y sitiar a Santoña no se hizo esperar. El 7 de octubre de 1812, el duque de Ciudad, el duque de Ciudad Rodrigo, también duque de Wellington, ordena al comodoro Sir John Popham, comandante de la Armada Británica en el norte de España, y cito literalmente, que sin demora haga las necesarias preparaciones para el ataque a Santoña. El comienzo del bloqueo de Santoña y su posterior sostenimiento supone fuertes inversiones económicas. Para que se hagan ustedes descargo, un dato de los primeros meses de, de bloqueo. En diciembre de 1812, los gastos para los preparativos, perdón, los gastos para los preparativos del bloqueo superaban los 100.000 reales. ...además de 6.500 raciones diarias que se repartían a los soldados que permanecían a los alrededores... ...lo que suponía al mes 1.072.500 reales. Esto para la hacienda de Santander era realmente un gran desembolso. La prensa nacional pro proborbónica informa sobre el bloqueo y sitio de Santoña... ...y del progreso estado de las acciones militares, especialmente durante los últimos meses previos a su liberación. El conciso, por ejemplo, proporciona el dato de que el 19 de septiembre de 1813 cito, formaban el bloqueo de Santoña San cuatro hombres en cinco batallones, dos del regimiento de Vizcaya y tres del de Cantabria. A principios de febrero de 1814 llegan los alrededores de Santoña San para amenazar los fuertes del Gromo, el Brusco y el Arenal de la Salve de Laredo los regimientos de voluntarios de León, Toledo, tiradores de Burera, segundo y tercero tiradores de Cantabria y de Vizcaya. Todos ellos se colocan a las órdenes del brigadier Diego del Barco, comandante de bloqueo y sitio de Santoña. El brigadier del Barco ordena al regimiento Monterrey la toma del fuerte del Arenal de la Salvé, que se encontraba fortificado con fosos, estadas y contrafosos, dos cañones de A24 y un bus y defendido por 200 hombres de infantería y 20 artilleros, por lo que su conquista, y cito el, el informe eh, militar de, del momento, es una empresa solo para los valientes españoles. Finalmente, esta, este fuerte se conquista el 13 de febrero. Pues, marca. El fuerte que guarnecía la vía del Aredo, capitula el 24 de febrero ante el coronel Juan José San Llorente que es el segundo comandante del bloqueo y sitio de Santoña. Los regimientos segundo y tercero de tiradores de Cantabria, segundo y tercero de Vizcaya, inician a partir del 22 de febrero el asedio a la única entrada por tierra a Santoña, a saber, los fuertes del Brusco y del Gromo, situados en Argoños. Estos se ocupan el 25 y el 26 de febrero respectivamente. La conquista de estos dos fuertes, informa Diario Crítico General, se han hecho 470 prisioneros, se han tomado 29 cañones, 8 buses, 12.000 balas de cañón, 5.000 fusiles y víveres para la tropa para las guarniciones de un año. Así, los franceses quedaron aislados, pues sus cosarios ya no tienen abrigo en la bahía de Santoña, cito estoy citando todavía la misma fuente, de ocho que han salido, tres se han ido a pique, 2 apresados y tres han escapado. Hay que decir, y esto es importante señalarlo, durante uno de los ataques de esos fuertes, un casco de granada afectó gravemente al músculo izquierdo del brigadier del barco, que finalmente lo hizo morir el día 26 de febrero. Las tropas pro-borbónicas quedaron al mando del coronel San Llorente. Ahora la parte francesa. A pesar de estar acorralados y tener todas las de perder, los franceses tienen la moral muy alta. ...porque confiaban que el emperador Napoleón les iba a socorrer. Además de disponer buenas fortificaciones, una excelente artillería... ...tenían víveres suficientes para varios meses. Por lo que el gobernador de Santoña, el general de brigada conde Lame, ...no cederá la plaza tan fácilmente. Sin embargo, a principios de marzo de 1814... ...el ejército que bloquea Santoña incrementa su número hasta con 7.000 soldados... Y cito el dice diario de la tarde: para tratar seriamente de la toma por asalto de este importantísimo punto en el que se derramará, a priori, mucha sangre por pues su mucha artillería y ventajosa posición, pues es un segundo Gibraltar. Finalmente, el gobernador Lamé arría la bandera francesa el 21 de marzo de 1814. El comandante del bloqueo de Santoña, coronel San Llorente, y el general francés, conde Lamé, han redactado unas condiciones para la entrega de Santoña al ejército español, a la espera de que sean ratificadas por sus superiores militares. Por la parte española, el, el duque de Ciudad Rodrigo, el duque de Wellington, y por la parte francesa, el mariscal Sul. Por ello, eh, se ha acordado entre medias un armisticio entre las tropas de ambas naciones. Estas condiciones son informadas a las jurisdicciones de, de, Can, de la Cantabria por el jefe de Estado Mayor del bloqueo, que es Juan II. Sin embargo, el 29 de marzo, el duque de Wellington, el duque de C. Rodrigo, rechaza el texto propuesto y se re, re, restauran las hostilidades el 9 de abril. El 18 de abril de 1814 se publica una nota de prensa en la ciudad de Santander, el emperador Napoleón ha sido derrotado y se ha conformado el 31 de marzo en París un gobierno provisional en nombre de Luis XVIII. La noticia de la abdicación de Napoleón, del restablecimiento de la dinastía de los Borbones en el trono español, exalta el clamor de la población santanderina hasta el punto de que se celebren sus tradicionales novilladas. La beligerancia entre España y Francia finalmente acaba. El duque de Ciudad Rodrigo y el duque de Dalmacia finalmente alcanzan un acuerdo. Las tropas francesas abandonarán el territorio español. Ese Tratado de Paz entre ambas naciones recoge en su artículo quinto la capitulación que libera el territorio montañés de la ocupación francesa. Su contenido se conoce el 5 de mayo de 1814. Les rescato un fragmento muy breve de este artículo quinto de ese Tratado de Paz de entre España y Francia, pero que afecte específicamente al territorio montañés. Dice, la ciudad y fuertes de Santoña serán evacuados por las tropas francesas y entregadas a las tropas españolas. En cualquier caso, el paso de la guarnición deberá ser asegurado y respetado. Los buques de guerra y otros que se hallan ahora en Santoña, pertenecientes a la Francia, se les permitirá volver a Rochefort con los pasaportes al efecto. El duque de Dalmacia mandará un oficial para comunicar al general Lamé los términos de la presente convención. Los últimos saltos de este conflicto bélico suceden el 16 de mayo de 1814. La plaza santoñesa es entregada efectivamente al ejército español. El comandante Lorenzo Herrero, coronel del regimiento tercero cazadores de Cantabria, es nombrado gobernador de la plaza y los barcos franceses zarpan ya hacia su país. Sin embargo, ese mismo día, en Santander, el gobernador militar de la provincia, Vicente de Quesada, informa al Ayuntamiento de un real decreto del Rey Fernando VII, con fecha en Valencia de 4 de mayo. En él, como todos bien ustedes conocen, se deroga la Constitución y todas las decisiones que en cortes se habían adoptado. Esto significa la vuelta al antiguo régimen, al régimen absolutista. Sigo con una breve exposición dedicada al fenómeno guerrillero. No puedo afirmar que acontecieran grandes batallas o enfrentamientos militares en, en nuestra tierra, pero sí que se produjeron muchas escalamuzas, incursiones y choques entre franceses y borbónicos, protagonizadas por pequeñas partidas de guerrilleros diseminadas por los sinuosos rincones de nuestra querida Cantabria. Estas partidas se encuentran lideradas por guerrilleros que posteriormente conformarán los cuadros de mando del ejército proporbónico. Eh, dale. Los anteriores, sí. ¿no? Los anteriores, la de... No, no, no, atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. A ver. Atrás, atrás. Ah, ese, ese, ese. Es el mapa que ven, es una distribución de los guerrilleros por zonas. Si se fijan, principalmente no están en la zona costera, que es donde tenían la mayor presencia de los franceses, que es donde más les interesaba tener control de los puertos de, de la costa, para poder asegurar la paz en el mar. Donde realmente actúan los guerrilleros es el, la, la paz interna en las zonas rurales. Eh, algunos de ellos, y que eh, a posteriori eh, formaron parte de esos cuadros, a Antonio Joaquín Calera, que será... Eh, coronel y luego sería el primer eh, gobernador de la Cantabria liberada Juan Díaz Porrier, el marquesito es el comandante de vanguardia con sede en potes eh, López Cantillo, Lorenzo Herrero que se he citado pero bueno, eh, Andrés María del Río o Juan Salcedo eh, tienen aquí una, una exposición de los mismos digo por no leerles todo el conjunto ¿eh? Las partidas de guerrilleros llegan a suponer un auténtico problema para las autoridades militares francesas, no solo porque atentan contra sus efectivos militares. Sino, y aquí yo creo que es realmente lo más eh, grave sino porque también incurren en el saqueo y robo de las posesiones de los vecinos es decir, de los naturales, de, de los paisanos ¿no? el, se les exige todo tipo de bienes, dinero metálico incluso también llegan a robar las alhajas de las iglesias que si ya lo hacían también los franceses basta que también que los guerrilleros también les, les saquearan las iglesias rescato un breve informe del comisario de policía Pedro Darripe que le da al prefecto Joaquín de Aldamar, de noviembre de 1810. Dice, las incursiones guerrilleras arrancan los clamores de los miserables habitantes honrados y pacíficos de la provincia, que imploraban a los franceses el auxilio para que se les aligere de tan molesta carga expuesta de su ruin total ruina y aún a perder la vida. Hay casos incluso que ejecutan, que se secuestran a familiares, o se llevan directamente pues, a los chicos o a los hijos, o secuestran a padres para eh, coaccionarles. De esta manera, las autoridades francesas eh, se ven obligadas a mm, disponer columnas constantemente por eh, los territorios para eh, garantizar un mínimo orden social. La ruta más regular es vargas puentebiesgo lierganes la Cavada Parames cayón penagos la Nestosa. Como se pueden ver, es toda la parte eh, interior eh, de, de Cantabria. Sin embargo, y a pesar de los muchos esfuerzos que, de las autoridades militares, el mal de las guerrillas no, lo, no pudo ser erradita, erradicado por los militares franceses. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos de la guerra inclina la balanza a favor de los intereses proborbónicos, por lo que, consecuentemente, las partidas de guerrilleros van desapareciendo. Sus funciones, enmarcadas dentro de una estrategia militar, dejaban de ser ya necesarias. El teniente general Freire, general en jefe del Cuarto Ejército, y también era el superior militar que afectaba a la provincia de Santander, emite una circular de 30 de octubre de 1813, que comunicaba diciendo que nuestro territorio está desocupado de enemigos ...gracias al avance de ejércitos hasta los Pirineos... ...por lo que, y cito... ...no debe existir en España cuerpo alguno irregular... ...este cuerpo irregular se estaba refiriendo... ...a las partidas eh, guerrilleras... ...y lo está diciendo porque se estaba detectando... ...que algunos guerrilleros estaban actuando a su libre arbitrio ...con pillajes, asaltando los caminos... ...y haciendo todo tipo de excesos... ...un ejemplo, aquí eh, como no pues... ...también se dio en, en nuestra tierra... José Presmanes, es un guerrillero que actuó en los montes del Paz, conca del Mira, finalmente acabó siendo fusilado, igual que sus partidarios, pero eh, uno de ellos fue eh, uno que se pues, acabó la guerra y no se quiso restaurar. Con todo, el general Freire le declaraba que cualquier guerrillero sin su pasaporte, es decir, si no estuviese dentro del cuerpo regular, sería enemigo eh, malhechor y enemigo de la patria así pues, los guerrilleros desde el fin de la guerra eh, empezaron a ser perseguidos las partidas guerrillas propogónicas protagonizan frecuentes enfrentamientos contra las tropas francesas y a continuación y ya con esto finalizo les voy a presentar brevemente una serie de mapas que permitirá adquirir una visión de conjunto de los enfrentamientos, aunque no voy a entrar a enumerarlos, simplemente van, ustedes van a visualizar cómo va a ser. Muy mira, mira, mira a tono. Eh, Estamos en 1809. Sí, 1809. Los principales combates durante 1809 ocurren, eh, digo, les hago un pequeño resumen, una visión, una foto fija, tienen principalmente en el Valle de Cauhuérniga. Aunque también en el Puente de Arce, en Santander, y el Puente de Pesués, en Val de San Vicente. Todos con una abrumadora victoria francesa. Singularmente destaco el, el Puente de Arce, 10 eh, de Porlier, y ahí un enfrentamiento con el general Noiró. Y, eh, bueno, es una pequeña incursión, pero para que vean ustedes hasta dónde empezaron a llegar ya las incursiones pro borbonitas. ¿Pasa el 1810? Sí. En 1810 presenta una dispersa y nutrida actividad guerrillera, especialmente desarrollada en la zona oriental. Los valles de Buelna, Penagos y de Soba registran el mayor número de enfrentamientos, seguidos de la Junta de Parayas y Laredo. Cabe también destacar dos infructuosos intentos para ocupar la plaza, uno el 6 de julio de 1810 y otro el 26 de octubre de ese mismo año, uno por día de Porlier, un desembarco en Noja igual luego lo puedo contar pero digo, no quiero eh, irme, pero otro que el de octubre, todo, toda una expedición expedición cántara con una gran flota que también fue infructuosa pasamos al, al siguiente el 1811 en este año el Frente Guerrillero se traslada hacia las jurisdicciones del interior occidental de las montañas de Santander, triangulando principalmente entre los valles de Caguérniga, Buelna y Torre la Vega. Los fernandinos llegan temporalmente a la ciudad de Santander en una acción en la cual logran llegar a secuestrar a la, prima, a la primera autoridad, al primer magistrado de la prefectura, Joaquín de Aldamar. De hecho, lo secuestran, lo llevan a, a Potes y ahí se le perdió la, la pista. Hay algunas teorías que dicen que logró escaparse a Canarias y de ahí no salió, pero otros, y yo me inclino más por eso, es que lo, lo mataron. Pero bueno, no tengo no lo como no tengo documentado, tengo que contar las dos. En, siguiente, 1812. Este no en 1812 la actividad bélica se concentra esencialmente durante su primer trimestre y de una manera especial en la zona occidental, siguiendo el eje Comillas, Valles del Nansa, Cahuérniga, Torralavega y Reynosa por un lado, aunque por otro lado también la zona oriental, que se produce en el eje Casurdiales, Marrón, Junta de Siete Villas y de Cudello. Lo más destacable de este periodo, como pueden ustedes intuir, es el abandono progresivo de las tropas francesas para acantonarse definitivamente en Santoña. Hay que decir que el 3 de agosto, como ya le he indicado más anteriormente, salen por último, es el último momento en que se marchan las tropas de Santander, aunque ya a partir del día 25 de julio ya había fragatas angloespañolas fondeadas frente a Cabo Mayor. Y ya con esto termino unas breves conclusiones. Muy bien, muy bien, ¿no? El control de Santander, su provincia y sus costas resultaron un objetivo militar prioritario y estratégico para los planes del emperador Napoleón, porque gracias a su ubicación geofísica se garantizaría una mínima seguridad en las comunicaciones entre los puertos españoles del norte de la península y los franceses, y porque además sería una fuente de financiación para la guerra. El ejército pro-borbónico, destacado en la actual Cantabria, no ofreció gran resistencia para evitar que el cualificado ejército español, perdón, francés conquistase la provincia, especialmente porque la mayoría de sus efectivos eran paisanos sin formación castrense. El ejército francés avanzó como lo hacen los ejércitos en las campañas bélicas, imprimiendo muerte y desolación a su alrededor. Particularmente cruel resultó el episodio de Casturdiales de mayo de 1813. Los montañeses tuvieron que aprender a convivir con un nuevo régimen administrativo, instalado en virtud de una ocupación militar. Hubo quienes abandonaron sus casas para escapar de la situación de guerra. Otros se incorporaron a las guerrillas que se impulsaron en las montañas de Santander y que llegaron a ser un auténtico problema para las autoridades militares y civiles del nuevo régimen. Los guerrilleros, efectivamente, atacaron a soldados franceses, aunque también a los propios habitantes de las jurisdicciones montañesas, lo que alteró notablemente el orden público de la región. El código de la guerra se convirtió en el único para los guerrilleros, lo que favoreció que la administración Josefina los caracterizase como bandidos, minando así la imagen de rebelde político. Y con esto termino. Bueno, pues damos muchas gracias al ponente por esta densa y magníficamente bien resumida intervención, que el tema es largo y, y es difícil sintetizarlo eh, también, eh, porque siempre abrimos un turno de intervenciones para preguntar, comentar, en fin, o salir de dudas sobre algún asunto de lo que se han tratado. Hace falta que sean lo todos dejado todo Lo dejado todo clarísimo. Lo que me sabe mal es A no ver, darles. Por ahí tenemos un par de. A ver, ¿qué nos.? Sí, ya un poco al hilo de lo que había comentado, de, de esa acción de por día, de, de ese desembarco, de todas las acciones navales, ¿has encontrado algo así que te haya llamado la atención? Eh, ¿de ¿Acciones eh, navales? Sí. sí, o sea, en. Ahí, podemos distinguir lo que es la, la guerra en sí, hay como dos tipos de movimientos la acción de guerrilleros y otra más la parte más eh, militar, más eh, ordenada ¿no? en, en 1810 hay dos actividades que la, no las he pasado a desarrollar pero que las puedo contar ahora así muy brevemente, sucintamente El, el comodoro Popan y Díaz de Porlier el 6 de julio eh, saliendo desde La Coruña llegan hasta noja para desembarcar ese día 6 de julio en, eh, con mil hombres, se desembarcan con diez, mil hombres para llegar a la, al Brusco. Hay que contar, en 1810 todavía Santoña no estaba tan fortificado como lo podemos llegar a conocer ahora. Justamente en ese momento Napoleón estaba recibiendo un informe del viceminante de cre que le estaba justificando las inversiones. Entonces en aquel momento era interesante y se podía hacer este, este tipo de incursiones de carácter más suicida, entre comillas, ¿no? Mil hombres llegan, ocupan, porque la, la plaza estaba ocupada en aquel momento por unos 200 eh, soldados franceses, que es muy diferente mucho de los 2000 que había cuando, cuando ya había artillería. Pues una de esas es con una, con una serie de fragatas, llegan a se desembarcan, atraviesan Berria, pero no llegan a cruzar del todo, porque al tiempo Ahí falló una, eh, el hecho de no salir adelante esta acción militar, es porque eh, hubo un fallo de comunicación con eh, tropas del interior que tenían que haber acompañado a esa, a esa acción. De hecho, tenían que haber venido, entrado por Argoños para poder apoyar. De hecho, eso eh, fructificó. Viendo que no salía adelante, tuvieron que volver. En octubre, y esto ya fue algo más eh, meditado, eh, se le encarga de hecho a un mariscal a Mariano Renovales en, es, y además parte de, del consejo de regencia que en aquel momento el el órgano el mayor órgano que había en la, en la autoridad, es, no estaba el rey, el consejo de regencia era la autoridad, el, el órgano de gobierno de la España de entonces entonces a través de su de ministro de, de, de gobernación eh, no recuerdo el nombre pues le pide a Mariano Renovales que, eh, que cree una flota para hacer, eh, conquistar Santoña fortificarla para que también sea un punto como el, lo que es, nosotros conocemos ahora Gibraltar para que eh, pueda molestar a los franceses de hecho, pues van el grueso son unos 2.000 hombres y llegan a ser nueve fragatas eh, varios trinquetes y, y dos navíos. Llega, salen el 14 de, de octubre y llegan el 26 de octubre a lo que es la Peña del Fraile Ustedes con, si me imagino que conocen, pues ahí está ahí el Banco del Fraile, el Banco del Pitorro en Santoña, pues a esa altura fondean pues todo ese tipo de barcos y habían venido con un viento sur como saben, es un viento apacible que va rápido, suave pero justo cuando fondean rola el viento al nordeste y se monta un vendaval grande, muy grande que obliga sí o sí a, a marchar marchan eh, el grueso de ellas pero tres naufragan Te, si quieren los nombres se los puedo, eh, se, se los puedo dar ¿eh? pero no recuerdo los nombres exactamente la María Magdalena, uno de ellos eh, pues de ahí naufragan tres eh, otro sale al día siguiente logra partir más adelante y acaba sus restos en el Anchove, o sea en Vizcaya y el resto va a Vivero el grueso de, las, de los barcos, pero dos de ellas naufragan en, la, en las costas de Vivero, porque justo era el 2 de noviembre cuando llegan, y ahí también se desata otra galerna y un de esos dos barcos. Entonces, la climatología, la meteorología, eh, no resultó pues, a favor, en ese sentido. ¿no? Entonces Algo tan bien meditado como fue reclutarlo, diseñar la estrategia, porque la, la Santoña San tal como puedes poner el mapa del de bloqueo de Santoña el puerto de Santoña hay que entenderlo como todo el conjunto Laredo, Santoña, Argoños hay, eh, no solo, eh, cuando se hace el bloqueo de Santoña no solo se hace el bloqueo a lo que es la península, ¿no? al tómbolo, sino que hay que concebirlo que es todo el conjunto y por eso precisamente Santoña San era un puerto totalmente estratégico, porque se estaba totalmente controlando toda la zona, la zona del, del Brusco, perdón, esto, te enoja, esto es el anoja, esto es el Brusco, pues toda esta zona esta, estaba, había un fuerte hay un puerto aquí, el de Brusco, otro aquí el del Gromo, eh, o sea, el del Arenal y el, y el Castillo de la Rochela. Entonces toda esa parte era eh, realmente eh, lo que daba punto de estrategia. El fundadero del freno estaría aquí, entonces la, el objetivo era llegar, desembarcar en Laredo e ir ganando. Pero esto con la climatología pues no pudo ser. ¿Eh? O sea, no sé si le respondo adecuadamente. Por ahí atrás también alguien había levantado la mano. Sí. Ah, sí. Es con respecto a, a la ocupación. Yo no te veía Manuel, perdona. No, no <risa> la ocupación británica de Santander, con el bombardeo que parece ser que hubo desde la zona de, de Labra del Sardinero, de la isla de Mouro hacia las baterías que podían estar en la Magdalena y demás elementos de, de la costa, y luego en los efectos de la ocupación británica, que parece ser que no fueron excesivamente adecuados. Eh, bueno, sobre así de bombardeo específicamente de Mouro, cuando lo, lo está contando al principio, ¿se refiere usted? Eh, bueno, cuando ya se, se abandona, no, es que no sé en qué parte concreta del. De... O sea, al, principio, al principio, CITEC, cuando estaban eh, a punto de llegar los eh, franceses, en 18, se está refiriendo a eso, ¿no? Cuando estaban llegando, antes de la, de la segunda entrada de, de los franceses, hay un momento en que hay ocupación eh, británica, que ocupan las baterías, se está refiriendo a eso, me imagino las ocupan, pero no llegan a descargar o sea, no está... yo no tengo documentado al menos que descarguen artillería de hecho, las ocupan para iniciar, porque debían estar esperando más apoyo pero al no tenerlo, es cuando eh, marchan y, pero si ¿sí puedo contar algo sobre la presencia británica en Santander y no es tanto sobre la guerra, sino con las cuestiones de carácter más eh, moral cuando... Eh, Morales, ahora les voy a explicar por qué. El, cuando llegan los, ya, en, ya liberadas las tropas, tienen apoyo los, los, eh, las tropas pro-borbónicas de tropas eh, británicas. Eh, se les aloja en, tanto en Corbán como el, el convento de Santa Clara, como el hospital de San Rafael. Bueno, pero también hay que darles la logística de poderles dar de comer, pero también de entretenerles y eso es voy, ¿eh? no, no es algo estrictamente militar, pero tiene que ver porque eh, también la armonía entre eh, la convivencia es importante a la hora de la batalla los británicos tenían por costumbre eh, representar comedias y teatros esto molestaba bastante al clero, entonces ponía en solfa a las costumbres morales de de la ciudad y eso generó mucho revuelo a la hora de eh, permitirles, de hecho hubo hay toda una, lege, una normativa del ayuntamiento para permitirles y buscarles un sitio específico para que vayan solamente los soldados británicos a disfrutar de las comedias y supervisar quién, qué vecino de Santander iba y no iba ¿Eh? voy un poquito en, en esa línea ¿eh? no, no tanto, decir, el modo de... de hecho se eleva la consulta al Gabriel, a Gabriel Mendizábal, el comandante del séptimo ejército, que es la máxima autoridad, llegó a ser jefe político de Santander, pues para eh, decirle oye, que nos están molestando. Y Gabriel Mendizábal eh, dijo, permítaselo porque necesitamos de ellos para poder eh, reconquistar Santoña. En ese sentido la convivencia es importante, aunque no nos guste. Yo creo que Manuel se refería con lo de lo de esto a cuando antes de la salida en 1812 de los franceses eh, se produjo aquel episodio entre los ingleses que estaban en Mouro y los otros que estaban en el castillo de Ano, de San Salvador de Ano que es cuando le desarbolaron entero y hay un inglés enterrado allí en, en la isla de Mouro parece ser que la única víctima de aquella... De aquel asunto cuenta Simón Cabarga. Yo, vamos. La, la, yo, no, lo, yo no, no, no lo he revisado, o sea que no, como no lo he revisado, sí, no puedo. Es el... sí Sí, sí, sí. Eh, a por aquí, espera, que este señor había antes levantado la mano. Una duda. Usted ha atribuido la escaramuza o batalla de Espinosa de Monteros que lo agarraron de Bordón y en el Montero, ganan los franceses. franceses, ¿eh? porque era la sí. que tenía, sí, sí. el arco de triunfo de París que está escrito allí. El mariscal Víctor, y es el Víctor? Black el que pierde. Sí, sí, sí. Y de hecho, por eso, justamente, es lo decisivo. Es decir, justo en ese momento de liberación de la montaña, se empieza a agrupar ejércitos, pero lo que condiciona la salida urgente para ir hacia León, o sea, esto, al final la, las batallas de carácter nacional influyen mucho en el devenir de lo que ocurre en nuestra región. Por eso ver la historia de Cantabria no puede verse solamente de Cantabria adentro. Principalmente tiene que verse desde fuera de Cantabria adentro, incluso si cabe hacia afuera. Tiene más sentido a veces eh, la, la guerra de la independencia vista a nivel internacional para lo que afecta a Cantabria, más de lo que solamente es Cantabria. O sea, Santan, Santoña-Santander, la, la cornisa cantábrica es fundamental para Napoleón para poder mantener el bloqueo. Ese es el interés real de, de Napoleón. De hecho, en 1811 se anexiona Santander, a la cuarta provincia de, de Guipúzcoa, para poder hacer una de las marcas eh, dependientes directamente del Imperio, no del de Reino Josefino. O sea, realmente el fin recaudatorio, pero también de defensa contra el enemigo, la pérdida del avión, mm. pues es ese. ¿Sí? Claro, rápidamente cambian las tornas y nos hacemos aliados de hasta que se nos olvida. Vamos, ¿eh? <risa> Enrique, sí, perdón, la que estaba Enrique. Eh, eh, con respecto a la acción que del Antuero, eh, para parar las, las tropas de General Bernet, ¿Hay alguna documentación sobre la...? En, en, bueno, el parte de el parte orden del día de 25 de junio de 1808, un ayudante de campo de Merlé, Guilleminot, eh, eh, le informa al general Bessier de cómo ha sido el, el, la batalla. Eh, sí, pues cuenta. Eh, cu es eh, algo de cuenta así brevemente Que nuestras tropas avanzaban Llegábamos y cuando nos veían huían o sea, era, algo, era algo como irrisorio Estaban los paisanos al frente de cuatro cañones o No sé lo que tendrían Y al ver, el, claro, también hay que ver las comunicaciones como eran ¿no? Quiero verlo con ojos Entonces que el camino era realmente sinuoso Un caminito bien estrecho que pasaba un mulo y poco más el no era el punto más estrecho del filadero y parece ser que, pudieron, que pusieron dos piezas de artillería en los dos extremos que no llegaron ni siquiera al fin No, no, o sea, efectivamente no, es lo que, o sea, yo es lo que, que, que he podido leer para los montes de porque, o sea, yo, Para mí la fuente más fiable es esta de, este orden del día de este general francés, porque los franceses son muy miniciosos o sea, son estrictamente minuciosos, lo cuentan todo, con detalle si hay algún tipo de singularidad que ocurre en el lugar lo anotan, aunque no tenga nada que ver con la guerra lo cual a la hora de historia pues está, está bien porque te da algo del contexto de cómo reaccionan pues los naturales por eso también te da un plus de si lo cuenta otro pues ya igual tiene algo más de carga más patriótica ¿El de los franceses que estaban en Antueno al lado de la carretera tiene algo que ver con la batalla? No, no lo sé, no lo sé. Creo que estaba. Eh, eh, Yo contesto Luis lo que sé, no bien. Ella. A ver. Sí una, cosa, sí, una curiosidad. En el episodio este de Casturdiales, parece que el comandante de la plaza, el, digamos, el Pedro... que fue un poco imprudente, ¿no? El, sí. Como, vamos, eh, sí. Sí, sí. El, el, el, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro Pablo Álvarez Alonso y Pedro Guzmán. Eh, ¿El, bueno? El, bueno, eh, pues el bueno era, es el, era el, el digno su, sucesor de su antecesor en el gobierno de Casturdiales. Ambos, eh, como gobernadores de la villa, cometieron muchas, muchas atrocidades de mal gobierno para con los naturales. Pero en el hecho bélico en sí, eh, él, no, él no tenía ningún tipo de orden de a, a acabar con o sea, de sangre y fuego. Eh, él pensaba, no, me, no debió medir bien la, el contenido de las fuerzas que tenía, de mil hombres con, un, con mucha artillería y sabiendo que los franceses tenían muchas tropas podía intuir que no podía ganar la batalla de cuerpo a cuerpo entonces este hecho de um, tregua ¿no? sí. para luego dispararles, aunque sea mucho es poco prudente, sobre todo porque el lenguaje de la guerra de entonces Quizá era un lenguaje mucho más caballeresco que el de ahora, en el que si uno capitulaba, había un, se guardaba la oficialidad, se, había unas normas de la guerra, los, los, los militares eran señores, en el fondo, eran nombres de palabras, Si yo me rindo, es me rindo, lo quiere decir en ese sentido. El, el teniente coronel, de hecho, se marcha, huye, y deja su sable de coronel en el castillo luego llega a Vizcaya, ahí se le somete a un proceso y finalmente será, sería exonerado de sus irresponsabilidades, pero hay, hay prensa que lo pone, o sea, la época cuentan la prensa de la época cuenta sobre la irresponsabilidad de este teniente coronel y lo pone a parío ¿no? uh -huh. pero claro, estratégicamente, efectivamente, pero claro a mí igual me falta más de formación militar para poder interpretar eso pero no está claro que tenía que eh, haber tenía que haber capitulado en la plaza, sobre todo para defendir, para, sobre todo para los vecinos, que en estos sí que los franceses sí lo respetaban. Mm. Luego que parece ser que se llevaron por delante a, a, a, a casi todos los otros. y él no. se largó. Sí sí no no. Hay un personaje que ha citado muy polémico que es Bonifacio Rodríguez de la guerra, eh, que fue eh, primero atacado de afrancesado y luego revivido y ¿Has encontrado alguna cosa que pueda hablarnos de este personaje que yo creo que es un... Muy... Pues eh, para mí Bonifacio de la Guerra, hay varios personajes dentro de este periodo en, en la Cantabria que son fundamentales. Mm. Eh, uno es el obispo de Luarca, por lo controvertido que es, mm. y otro sin duda es Bonifacio de la Guerra. Eh, para mí encarna al perfecto político, o po perfecto entiéndame ¿eh? Porque en una situación límite, o sea, para que se hagan cargo por Infedero de la guerra, eh, él era eh, alcalde ordinario de Santander. Es decir, que le tocaba ese año ser alcalde de Santander. Era abogado de los Reales Consejos y eh, quien realmente gobernaba la ciudad. ...era el alcalde mayor, es decir, el delegado del rey... ...que en este caso era Julián Bringas... ...entonces en el caso, pues sintetizarse pero mucho... ¿eh? ...en el caso de este, cuando llegan los franceses... ...ya Julián Bringas le dice a Bonifacio... ...oye, que, me, que, me, que huyo... ...que te encargo mi empleo... ...y te, eres el responsable de todo... ...para eh, dirimir en mi nombre... ...y, y por tanto toda la legitimidad real... para eh, ...la paz y el bienestar de la población de Santander... ...y su provincia... ...por este caso... Eh, al no estar el gobernador eh, Tomás O'Donoghue, que era el gobernador de Santander, el alcalde mayor de Santander era teniente corregidor. Por tanto, en este caso, en y Río de la Guerra, recaía toda la responsabilidad. Entonces, eh, eh, sobre él, recayó todo y, y tuvo que lidiar con los franceses, incluso poniendo hacienda propia, porque los franceses, además de un fin militar, tenían un fin recaudatorio. Pero no, no solamente a él, sino a cada uno de los vecinos. Y se y se, bueno, se exprimió muchísimo. Entonces, pa, para salvar muchas vidas, Bonifacio tuvo que lidiar, negociar y a, a dar, dar grandes dotes de diplomacia, sabiendo además cómo podían actuar los, los franceses. Y no todos los frances, militares franceses fueron iguales. Porque luego, eh, de no, aquí no he hablado del de gobierno, Solamente me he limitado a exponer las acciones militares. Pero eh, hubo distintos gobernadores y no todos tuvieron el mismo talante. Barcénemí, eh, por ejemplo, pues, eh, fue un militar francés, pues, fue gobernador de, militar de, de Santander en delegación del general Bonet. más adelante en 1810, y cualquier, eh, por cualquier eh, controversia mandaba a la horca a cualquiera. Sin embargo, eh, el que le, vino, vino, le sucedió, sin embargo, el general Bollé, pues eh, fue un, un francés que estaba pensando a futuro. Es decir, los franceses llegaban para establecerse, no para generar eh, el odio de la población. Entonces, eh, anteriormente hay un gobernador civil, militar, pero que actúa como gobernador civil, que es Francisco de Amoros y Ondeano, que es un personaje muy, muy interesante, no solamente como gobernador y militar, Sí. Lo, él tiene varios, luego varios escritos, Exilia, eh, Francia, y tiene un, él eh, innova, o es un apostador, por un método educativo que es el peso exiliano, que es un método de educación, ahora de, de ilustración, propia de ilustración, era un, era un francesado neto, pero vino un hombre con cabeza a Santander y hacía políticas para poder establecerse, ¿no? intentaba mediar con las autoridades militares porque al final la autoridad militar francesa se sobreponía por encima de la autoridad civil si había que conseguir tal objetivo eh, da igual que fuera el gobernador eh, francesado o no el objetivo militar era este y este era neto pero bueno, no quiero irme de Bonifacio vive la guerra, al contrario quiero cerrarlo haber abierto ese supuesto y si continúo con Bonifacio Bonifacio llega a, a ser totalmente exprimido por los franceses, era ejemplo de integridad. De hecho, la, los josefinos, el rey José, José I, eh, crea eh, un modo de consolidar un, una, un régimen es crear nobleza. Entonces, crea la orden real de España. Entonces, entre ellos, eh, designa a Bonifacio, rey de la guerra, para ser miembro de esta orden. Un modo de entrar en esta orden era aceptarlo y firmar un documento. Eh, por muchas veces, sé que por muchas veces que lo, se lo ponían delante, siempre dilataba el hecho de firmarlo. Entonces, aunque se le concedía y apareció en, el, en la gaceta su nombre como miembro de la Orden Real de España, él nunca llegó a firmar el documento. Sin embargo, pues tenía el pie entre dos aguas, porque al final de su... Empatía con la autoridad francesa dependía el bienestar de la población santanderina y por ende, cuando estoy en santanderina estoy pensando en toda la provincia, ¿eh? porque desde aquí es, emanaba y se distribuía todo. De hecho, un personaje que hemos hablado, Pedro Darripe, comisario de policía, realmente es uno de los hombres clave para entender cómo es el trasfondo de orden público. No sé, bueno, me, igual me he ido mucho, no. pero bueno, lo, las depuraciones, luego en 1815, 1819, he sometido efectivamente a depuraciones y a sospechas e inspe inspecciones, mm. pero como él, otros muchos, Luis del Campo, el secretario del Ayuntamiento, o Fernández Nieto, ¿no? bueno, como otros. Si no me acuerdo mal, fue, suena, fue sonerado. Es sonerado, ¿no? sí, sí. Fue sonerado, sí. sí. A mí me parece que, el, el, sin embargo... El que luego siguió mandando mucho, en los años siguientes fue el cuero de Julián Bringas, sí, sí, que bueno, había cogido el dos y se había ido. Eh, Bringas vuelve, mm. eh, vuelve en, en 1812. Eh, de hecho, pues eh, una orden eh, lo, o sea, se le obliga al ayuntamiento a restituirle como alcalde mm. mayor. Y de, no solo eso, sino que Julián Bringas eh, pide que se le retribuya el tiempo que han estado al frente. Eh, imaginaos, pues desde junio, desde el 21 de junio de 1808, estoy hablando cuando ya Fernando VII es restaurado, en el 16 de mayo, a partir del 16 de mayo del 1814, se restaura eh, la legalidad eh, tal como estaba el 21 de de junio en, en Santander entonces pues entonces ocho años casi de sueltos atrasados eh, una, el alcalde mayor que era un alcalde mayor de tercera de una tercera provincia uh -huh. estaba cobrando tranquilamente unos 40.000 mil reales que era una cantidad muy eh, pues, importante una última cosa yo había oído a veces el tema de que Gibraltar, o sea, que Santoña se pudo haber convertido en Gibraltar español, no porque se quedaran los franceses, sino porque hubo un intento de. Sí, los intereses británicos. Británico de, de, de, de negociar por su cuenta sin sí, España para, para sí, ver si sí, se quedaban sí. algo más. Eso es cierto. Eh, eh, <risa> yo, yo he leído algún papel sobre esto pero no he encontrado ningún documento original, o sea, manuscrito de época, me refiero a ninguna fuente primaria uh -huh. que diga exactamente que establecieron negociaciones para ello. Posiblemente eh, lo tendría encima, encima de, la, de la mesa o uh -huh. no salió adelante. Por lo menos lo que yo ya he consultado, referente, principalmente lo que he consultado son fuentes primeras depositadas en, en Cantabria uh -huh. y algo de la Biblioteca Nacional y el Palacio Real. Pero que quedó el intento. Yo no sé si quedaba alguna, alguna pregunta por ahí o están, estaban todos. Yo sí que te quería preguntar una cosa, para acabar. Que es eh, que los guerrilleros, eh, efectivamente, pues fueron seguidos y parece que tal, pero el caso es que alguno hubo que tuvo mucha popularidad entre la gente, quiero decir eh, entonces bueno, Selección Copla, sí, bueno, sí, sí. eh, Coplas sí, sí Coplas eh, y Lorenzo Herrero no puedo pues creo que los, tengo los poemas tengo unos poemas ahí escritos, están ahí sí, diciendo sí, sí, eh, sí. las muchachas eh, se sonrojan se sonrojan <ríe> Cuando, y llevan a Campillo, una foto de Campillo en la, sí. en la, en la, en la cartera algo así, ¿no? Sí, sí, sí, sí, algo así, sí, sí. en ese sentido, sí, de hecho, bien, pues. ese tipo de cánticos, eh, fueron, o sea, no solamente era eso, también a Lorenzo Herrero y a otros uh -huh. guerrilleros eh, hay un grupo de muchachas que en Río de la Pila, que lo cantaban mientras estaban le, le lavando eh, lo estoy contando tal como lo, lo narra en sí, las sí, actas. Sí. Eh. Eh, y entonces esto llega a los oídos de los soldados y entonces eh, genera disturbios. Entonces eh, el ayuntamiento tiene que eh, depositar ahí un soldado para evitar que las muchachas canten canciones a favor de los guerrilleros y esto o sea muchas al final eh, generaron Tenía disturbios esa, sí, sí, y los y, y, bueno estaban perseguidas en ese sentido las canciones que tenían ese aura de alguna manera los guerrilleros sí no no esa claro, aura popular el, el, entre lo, el, entre el pro hombre en defensor de la libertad uh, la la foto que he elegido puedes poner la última foto la foto esta foto Mm. que he elegido, es un, que es la foto de la portada del libro, Todavía, sí. es un detalle del pasaporte de, que firma <coughs> eh, el empecinado uh -huh. a, un, a una persona desde 1813, que está en ese está, este pasaporte, está en el Museo Municipal de Santander es, mm. un, bueno, es, un, es muy pequeñito, pero aquí está, lo pueden ver ampliado mm. Pero lo he querido rescatar, yo lo creo que lo podemos poner aquí, porque es el pasaporte que se le destina a una persona para que venga a vivir a Santander con libertad. Y, me, y siempre me ha gustado la idea de, que, de poder vivir en libertad. De hecho, yo creo que ensintoniza mucho con la época. Eh, la época de la Gran Independencia es un momento en el que se fraguan muchas libertades, muchos derechos. Es un momento de cambio, es un co-cambio entre el antiguo y el nuevo régimen, en el que las ideas de la ilustración empiezan... A cimentarse uh -huh. pero también el hecho de reconocer a cada uno nuestra propia libertad creo que es fundamental ¿no? uh -huh. entonces esta idea de poder venir a vivir a santander en libertad yo creo que es algo redondo y fundamental ¿no? uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, pues... Renovamos nuestra felicitación y eh, vamos a hacer la imposición simbólica. No tenemos la máquina por ahí de fondo. ¿no? La imposición simbólica de la medalla que te certifica como no. que ha pasado? No, nada, nada. Ah, ¿te a no, el no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. En este momento no me han, no me han llamado la orden. Como miembro del centro de sí, estudios de Montañeses. Sí, sí, sí, sí, sí. a ah, UFA. Muchas gracias. Muchas gracias. le entregamos el correspondiente. Uh, esto y, y el pin ah, está de <risa> Del centro. Ah, muy bien. Ah, está esa muy genial. Bien, la banda de, de cartón. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿La, ya que, bueno, esta, ¿no? Darnos la mano. Sí. La banda de cartón. Qué bien. Son los de mi banda, la banda de cartón. Ah, mira. Ah, no, ay, perdona, si esto no, este no, no, no es. es, la ¿Qué es, la es esto? De sí. Y esto de dónde ha salido... La banda de cartón de Santoña es Ah, eh, no, no. no, no. Es, pues esto está metido entre ¿Qué? los... En, pero esto, esto, esto no, no es... Dicho, Jerónimo, pero yo soy de esto ¿Esto de, es lo de, que iba a darte. No, no, no, no. No, no, no. Ese, bueno, también te le doy si <risa> quieres porque no sé de dónde ha salido. Pero vamos, este está metido entre los pins del centro. Alguno que la he metido ahí. Así que también te lo regalo. La banda de cartón de Santoña. La banda de Santoña, de no sé qué. No sé qué haría de los demás. Está bueno, bien. pues venga, dice que nos venga. demos la mano para la mano. Pues sí. pues sí. bueno. Perfecto. Bien. Bueno, pues pasamos. Abró, te doy el otro. bueno. Y este también te regalo. <ríe> gracias. gracias, que me hace mucha ilusión. Y vamos a pasar al tercer punto del orden del día, que hoy va a ser muy breve. Eh, con la cualidad del centro bueno pues como os podéis imaginar al haber acabado el año en diciembre se han hecho todos los pagos cosa que era imprescindible porque había que lógicamente pagar todo antes de que terminase el año ya que tenía que entrar en la justificación para la justificación como otros años la consejería nos ha concedido ampliación del plazo hasta el día 31 de enero de tal manera que la tesorera pueda trabajar con un poco más de tranquilidad. Sí que se presentó el día 28 de diciembre, como era preceptivo, la memoria de actividades culturales, ya que eso es obligatorio presentarlo antes de fin de año, lo que no quiere decir que la memoria completa, como tal, la tengamos luego que aprobar, como sabéis, en la Junta Estatutaria, cosa que se hará en su momento. Eh, también se ha preparado ya el proyecto de actividades que hay que presentar en la consejería de cara al nuevo, al nuevo año y que también es preceptivo. Lo que pasa es que yo este año no lo presento hasta que no me le pidan, porque el año pasado y el anterior cometí el error de llevarlo como dice... Los cánones a principio de año y allá por febrero, marzo, que es cuando ellos lo piden, me lo volvieron a pedir porque no sabían qué habían hecho con ello, ni el año anterior, ni el pasado. Con lo cual yo ya, este año hasta que no me le pida no se le llevo. Eh, también que sepáis que se ha, ya está un nuevo número de la NAO, sabéis que es el boletín digital del centro que hace nuestro compañero Fernando Vierna, y que se publican cuatro números cada año, el último ya está colgado, o sea que le podéis ver cuando, cuando queráis, más reciente se ha colgado al comienzo del año. También decir que el día 15 habrá abajo en el Ateneo una mesa redonda sobre Manuel Llano, que surgió como algo, ampliación de, de las del ciclo de conferencias que dimos en el mes de octubre. Precisamente las publicaciones, estamos a la espera de que nos lleguen, tienen que estar al caer las cuatro publicaciones que, que tenemos pendientes. Por supuesto la de la Altamira número 89, la del libro de los entretenimientos de un noble montañés, que va con cargo al ayuntamiento, el de las conferencias de Manuel Llano y el del libro del linaje de los igual. Que están en tres imprentas distintas, pero ninguna lo ha podido acabar a tiempo, ya que la época navideña es una época muy mala para las imprentas. A mí los de, los de Martínez, todavía antes de ayer, me dijeron que intentarían tenerlo para hoy para que pudierais llevaros, pero no. se ve que no han podido. Jodido, y el Altamira. O sea, para el mes que viene me imagino que tendremos aquí unas cuantas publicaciones. Bueno, pues el día 15 abajo en el Ateneo a las 7 y media y esa mesa redonda sobre Manuel Llano. Y también este mes ha organizado la biblioteca pública, o sea, la, la regional. Ha, ha organizado un ciclo de conferencias en homenaje a María del Carmen González de Chegaray. Eh, que se desarrollará, la primera es el día 15, allí en la Biblioteca Central, que no es una conferencia, sino una mesa redonda. Eh, el 17, o sea, los dos días, es la primera conferencia del ciclo, que es a versará sobre, mmm, bueno, sobre lo que me han pedido, sobre María del Carmen González de Echegaray en relación con las instituciones culturales de Cantabria. Y hablaré fundamentalmente del centro, porque la gran, el gran referente que ella tuvo como institución cultural de Cantabria... ...fue el Centro de Estudios Montañeses. A la semana, o sea, eh, digamos, la conferencia esta primera, el día mmm, 17, es jueves. Y las tres siguientes, con las que se completa el ciclo, también son en los jueves, inmediatamente posteriores. Una de ellas la dará Celestina Losada, Barea, que también es miembro del centro... Eh, otra de ellas, eh, la, la va a dar José Loy Gómez Pellón, que también es miembro del centro Y la última, un miembro de Ascagen, de la directiva de Ascagen Cada una sobre un asunto distinto, pero relacionado todos ellos con los estudios que hizo María del Carmen Oza de Echegay y nada más, recordar a los que todavía no habéis presentado la hoja de, de, del fichaje de cuota, pues que aquí tenéis hojas para rellenar. Los que estáis aquí yo creo que habéis presentado casi todos, porque ya la mayoría, tengo que decir que la respuesta ha sido bastante rápida y bastante buena en muchos casos. Y ya nos acercamos al medio centenar de, de, de inscritos para ello, lo cual agradecemos. Bueno, y pasamos a ruegos y preguntas, por si hay alguna cosa. Pues si no hay ninguna, nada más que decir que el próximo mes ya tenemos también al, al orador, también será conferencia de ingreso de Car Carlos Nardi Pombo. Carlos Nardiz Pombo. Ortiz. Ortiz, Ortiz. Sí, sí, sí. Carlos Nardiz, se nos ha yo el Pombo, será por tu marido. Eh, Car Carlos Nardiz Ortiz, que... Eh, será presentado por nuestro eh, compañero Manuel Villegas Cabredo, de modo que tendremos otro nuevo ingreso en las filas del centro el, el primer lunes del mes de febrero. Pues muchas gracias por la asistencia y hasta el mes que viene.